Estamos aquí en Denver, en Estados Unidos, en lo que llamamos el camino de Los Ángeles a Denver, en la cumbre de ciudades, y estamos trabajando con alcaldes de América Latina y el Caribe y alcaldes de Estados Unidos en trabajar por una visión hemisférica de los programas, de los proyectos, pero también de los problemas que tienen las distintas ciudades de América Latina y el Caribe. Tuvimos un evento de biodiversidades que es nuestra red, que está trabajando ya en más de 122 ciudades de América Latina y el Caribe. y Hemos tenido un diálogo muy fructífero con la sociedad civil, con líderes y lideresas, con alcaldes, alcaldesas y también con los bancos de desarrollo, en nuestro caso CAF y el diálogo interamericano, para poder elevar la voz de América, América Latina y el Caribe y mostrar que somos una región solución para los problemas del mundo.